¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo va? de acá tu poco tiempo con Géminis, ¿cómo es pasar del equipo campeón a ser Géminis? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo se están complementando? Hola, bueno, eh, decidí venir al equipo Géminis porque, bueno, en principio, ya, el año pasado era mi último <ríe> mi última temporada que venía, eh, tuve la propuesta y, bueno, me animé y otra, y otra vez estoy aquí en la liga. Eh, la verdad, estamos trabajando muy ¡Vámonos! bien, eh, estamos recién acoplándonos a las nuevas jugadoras que llegan, ¡Eh, esas, extranjeras, y, bueno, estamos intentando coordinar y hacer me las me jugadas y sobre todo porque ya nos queda poco para esta semana empezar el campeonato. ¿Qué, qué les dice el técnico en estos momentos? Eh, ¿Han tenido un amistoso ahora con lo ¿Han ganado 3-0? Sí, bueno, estamos estos partidos nos sirven para corregir errores. Este, en buena hora que hemos ganado hay que seguir entrenando, ya nos queda casi nada ya. Sí, hay que seguir corrigiendo. Y bueno, felizmente que que, bueno, tenemos también algunos partidos para coordinar todavía, eh, tenemos también otros partidos fuertes la otra semana, entonces yo creo que, que corrigiendo errores tenemos que seguir conforme a los partidos para seguir ganando. ¿no? Eh, eh, van a debutar con el Vallejo este viernes, ¿Cómo, ¿cómo va la preparación? Bueno, todo, ese, todo equipo tiene sus fortalezas, ¿no? no se salga de un Vallejo? Eh, no tengo, de momento no tengo información de, del equipo eh, Lo que sé del año pasado que es un equipo bastante guerrero eh, Es nuestro primer partido de la liga Entonces siempre hay un poco de nerviosismo y, y es algo nuevo el primer partido Entonces bueno, esperamos que sea un partido bonito Y salir ganadores Para terminar, Géminis para terminar, apunta al título Ah, obviamente, ese es el objetivo de creo, de todo club y de Géminis también Listo, gracias